Hola gente, y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre Flutter. En el capítulo de hoy, vamos a tratar de ponernos al día un poco con las preguntas que me van dejando en los comentarios. Y una que surge bastante, es cómo organizar nuestro código para que quede mucho más prolijo. Yo en general en los videos, como en general estoy maqueteando o no tengo mucho tiempo, suelo mezclar mucho la parte de la lógica con la parte visual, lo cual no es del todo bueno porque como podemos ver en esta simple pantalla queda un poco desorganizado y es bastante confuso cuando tenemos que volver a modificarla asimismo Flutter sabe hacer optimizaciones que si nosotros no organizamos bien el código esas optimizaciones no tienen sentido por lo tanto es bueno saber algunas técnicas básicas vamos a empezar haciendo un refactor de la pantalla para ver los gastos de una categoría en particular ya que tiene todos los elementos mezclados y si vale la pena por ahí vamos a refactorizar también la página de visualización hoy dependiendo qué tanto tarde en explicar todos los conceptos sobre esta pantalla y para que el video no sea solo de refactor la idea va a ser también agregar un nuevo feature a esta aplicación así que lo único que nos queda es poner manos en el código una de las primeras cosas que nos conviene hacer siempre es tratar de extraer todos los widgets que sean estáticos, es decir, que solamente estemos utilizando para mostrar información en un widget aparte. Esto tiene dos ventajas. Lo primero que va a hacer es limpiar un poco, por ejemplo, si yo extraigo este list style, va a limpiar un poco tanto ruido de intentación y de cosas anidadas. Y por otro lado, al extraer widgets que van a terminar siendo stateless y que están representados por datos fijos, eso hace que Dart puede optimizarlos con widgets de tipo const que se optimizan en tiempo de compilación por lo tanto después ejecutan mucho más rápido en la aplicación final en general lo que nos pasa a todos los que empezamos con Dart es que no queremos crear demasiados widgets porque pensamos que al crear demasiados widgets y anidarlos demasiado estamos teniendo un overhead y es todo lo contrario de hecho si vemos la aplicación en el Flutter Inspector vamos a ver que tenemos unos cuantos widgets pero si miramos más detenidamente, pero en general esta lista suele ser engañosa por ejemplo si yo tomo el scaffold, acá abajo puedo ver qué significa significan scaffold vean que el scaffold tiene un scope, tiene otra cosa anidada, tiene un material anidado tiene un animated physical model anidado, este tiene un physical model este tiene un notification listener, que tiene un animated default text style y como ven el scaffold anida un montón de cosas acá abajo hasta llegar a mi safe area que tiene un padding que no está acá, que tiene un media query y que recién viene mi columna ¿sí? esto me agrega dos ítems más para que vean que no es un problema anidar widgets así que no tengan miedo de anidar widgets una forma fácil de extraer un widget es simplemente seleccionar con el mouse el widget que queremos y utilizar las opciones de refactor de el Android Studio o de Visual Studio Code ambos tienen las mismas herramientas así que no deberían tener ningún problema con ninguno de los dos en este caso con Android Studio yo voy a ir a refactor Extract Flutter Widget le vamos a poner un nombre esto era de expense list tile. vamos a refactor y ahí automáticamente me cambia el child por la creación del tile y le pasa el documento, acá abajo me aparece entonces el nuevo widget, su constructor, el documento que recibe y el método build que tiene todo lo que tenía antes, si yo quisiera independizar este tile de lo que es el document snapshot, podría cambiar y pedirle directamente cada uno de los atributos por separado. Lo que sí vamos a hacer es crear una nueva carpeta que se llame UI y vamos a mover este widget a un nuevo archivo. Y vamos a moverlo. Importamos todas las librerías que estamos utilizando y luego importamos el widget en nuestra página de detalles. Vamos a abrir la aplicación para ver que no cumplimos nada. Como se puede ver, acá estamos viendo el gasto del 1 de agosto sin ningún problema. El siguiente problema que estamos teniendo, como pueden ver, es que Firestore está metido en el medio de nuestra interfaz por todos lados, en este caso para hacer una query y para eliminar y esto tiene dos desventajas por un lado si yo quiero modificar esta query tengo que buscarla por un montón de lados y por otro es que si yo el día de mañana por ejemplo quiero cambiar a un servicio de Amazon por decir otro o de Microsoft por una cuestión de costos modificar la aplicación va a hacer que yo tenga que recorrer toda mi aplicación y seguramente hacer cambios grandes en todos lados. Es por eso que en realidad lo que se suele hacer es aplicar un patrón que se llama repository, donde nosotros podamos tener un repositorio en el cual consultar por objetos, agregar objetos y eliminar objetos. De esta manera, si el día de mañana quiero cambiar cuál es el sistema de persistencia que usa ese repositorio, simplemente tengo que cambiar las cosas en un solo lado. Para implementar este repository pattern, lo que vamos a utilizar es también el provider, y vamos a crear una clase que nos permita manejar el repositorio de la base de datos. A este le vamos a llamar expenses repository, y este va a ser una clase que se llama expenses repository. Sabemos que siempre todas las queries las queremos atar a un usuario, por lo tanto, este repositorio va a depender del de user ID y por lo tanto va a tener que tener un constructor que inicialice ese user ID, este repository vamos a querer hacer queries para consultar ciertos datos y estos datos los vamos a devolver en forma de un stream y ese stream es un query snapshot para vamos a ver los parámetros y esa query la vamos a resolver de la misma forma que lo veníamos haciendo, nuestro user ID ya lo tenemos y lo que vamos a querer pasarle ahora es un entero que sea el mes y un string que sea la categoría de esa manera podemos armar nuestra query de manera completa también sabemos que vamos a necesitar otra query que no depende de la categoría que es la que usamos en la pantalla anterior también queremos poder borrar para borrar tenemos que ejecutar esta query por lo tanto vamos a ejecutar un delete el user ID ya lo tenemos vamos a tener que pedir un document ID y este document ID es de tipo string y por último sabemos que también podemos agregar cosas que es la query que se hace en la pantalla está de agregar por lo tanto vamos a hacer otra función que sea de agregar al usuario que está logueado y ahora queremos recibir varias cosas por un lado vamos a recibir una category name, vamos a recibir un valor y vamos a recibir una fecha. Y sobre esa fecha vamos a sacar el mes, el día y el año. Ahora sí, con nuestro repositorio creado podemos pasar a utilizarlo en nuestra página de detalles. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro repositorio que lo vamos a crear, inicializar llamando al constructor sería expenses repository y a esto le debemos pasar el user id y vamos a tener que importar nuestra librería a partir de ahí si queremos hacer una query por mes vamos a llamar a query by category y le vamos a pasar el mes que queremos consultar y el nombre de la categoría. Asimismo, si queremos borrar algo, podemos llamar a método delete de la base de datos, al delete del repositorio y darle el ID a eliminar. Salvamos, vamos a las expensas y vemos que la query se sigue haciendo y puedo eliminar los valores. Si ahora creo otro valor de 5 dólares, cuando vengo acá veo solamente el nuevo valor. Por lo tanto, nuestra aplicación se sigue comportando igual y hemos sacado un montón de lógica específica de Firebase de nuestra vista. Este tipo de construcciones, de pedir el user y el crear el repositorio, lo vamos a estar haciendo todo el tiempo. Y la verdad es que el user ID no va a cambiar nunca mientras el usuario no se desloguee. Por lo tanto, tener que arrastrar estas dos líneas por toda nuestra aplicación no es muy bueno. Lo que sí podemos hacer, ya que el user no lo vamos a usar, porque el user no se usa en esta ventana, por ejemplo, es decir que acá voy a recibir un expense repository. Y vamos a llamarle db. De esa manera ya esta pantalla depende solamente de nuestra base de datos. Ahora, si vamos a consumir este expense repository, lo vamos a tener que pasar como un provider. Si recuerdan, nuestros providers lo inicializamos en nuestro main, nuestro Change Notification Provider. Este, con este, el builder que recibe el Chain Notification Provider, le permite construir cuál es el login state actual. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es agregar otro provider que nos permita construir un expense repository a partir del login state. Si venimos a la documentación del plugin Provider, podemos ver que tenemos algo llamado multi provider que se utiliza cuando tenemos muchos providers para no tener que anidarlos. Podemos definirlos de una manera mucho más cómoda. Por lo tanto, algo de eso vamos a usar. Pero en este caso es un poco más difícil, porque yo tengo un provider que depende de otro. Afortunadamente, salió la versión 3.0 de esta gema Provider, y una de las novedades es lo que se llaman Proxies Provider. Un Proxy Provider es un provider que se calcula a partir, de, a partir del valor de otro provider. Por ejemplo, acá en la documentación lo que nos muestra es que genera un Change Notification Provider, que es un contador que se va a ir incrementando, y después genera un Proxy Provider que recibe el Counter anterior y genera una clase de tipo translations de esta manera cada vez que counter cambia este builder se vuelve a ejecutar generando una nueva instancia de translations con el nuevo valor que counter está albergando esto es muy útil ya que nosotros podemos aplicar algo parecido para nuestro login state y nuestra expense repository vamos a empezar cambiando al MultiProvider y de ahí a trabajar con el proxy pero antes de eso tenemos que actualizar la versión 3.0.0.1 vamos a abrir nuestro PowerSpec vamos a actualizar la versión y hacer un package get. actualizado eso vamos a agregar un MultiProvider que recibe una lista de Providers y además tiene un Child que es el que va a dibujar. Dentro de los providers que queremos proveer, uno de ellos va a ser el Change Notification Provider de nuestro Login State. Así cada vez que nuestro State de Login Logout cambie, se actualiza nuestra interfaz en consecuencia. Lo otro que vamos a querer hacer es generar un Proxy Provider que reciba un Login State y que devuelva un repository, un expense repository este recibe un builder y este builder lo que debemos hacer es simplemente tomar del nuevo login el user id lo que nos estaría faltando es ver que el usuario esté logueado por lo tanto vamos a preguntar si está logueado Vamos a devolver el Expert Repository. Y si no, vamos a retornar null y que el que use el Expense Repository se arregle con el null. En este caso nunca vamos a llegar a esta pantalla estando deslogueado, así que no debería ser un problema. Vamos a reiniciar la aplicación. Vamos a ir a la página de las expensas. Y nuevamente nuestra página sigue mostrándose exactamente igual a cuando empezamos eso significa que nuestro Expense Repository se está inyectando de manera correcta ahora bien, esta pantalla todavía sigue teniendo muchas cosas tiene una query en la base de datos muestra parte de la interfaz dentro de ella hace chequeos de si ya tenemos data o si tenemos que mostrar un circular progress indication por lo tanto tenemos que empezar a separar lo que es puramente vista de lo que es la lógica de las queries. Una primera forma de separar eso es lo que se conoce como Container View Pattern. Es decir, vamos a separar este widget en dos. Uno que sea un contenedor y que se encargue de hacer la lógica de queries y lo que necesite. Y por otro lado, otro widget que sea la vista solamente que muestre los datos. Vamos a empezar renombrando esta clase como detail page container y va a ser la encargada de hacer la query y como va a ser la encargada de hacer la query lo que vamos a querer es que haga simplemente un return de el stream builder que depende de la query ahora todo esto lo vamos a borrar por ahora y vamos a querer hacer un return de un widget que se llame details page a este page le vamos a mandar los datos. Vamos a crear nuestro stateless widget que se llame details page y dentro vamos a pegar la vista que nos habíamos traído de acá arriba. Necesitamos un atributo que sea el nombre de la categoría mostrar que es el que va en el application bar y luego vamos a necesitar nuestros datos que los vamos a recibir como, como una lista de snapshot documents y acá vamos a recibir también dijimos el category name. creamos el constructor y ahora este stream no tiene ningún sentido y solamente necesitamos nuestro list builder acomodamos un poco el código para que compile vamos a ver qué hacemos con la base de datos en un segundo este builder termina ahí bien entonces ahora tenemos nuestro detail page que es toda esta página es un widget stateless que simplemente recibe una lista y un nombre y con eso crea una lista con todos los documentos vamos a mover el count arriba que queda un poquito más lindo entonces voy a mostrar en elementos y de esta manera voy a construir esos elementos. Ahora en nuestra detail page lo que tenemos que pasar es nuestra category name y nuestros documents. Si pueden apreciar, ahora tengo mi widget que es el container, que es súper cortito. Simplemente recibe un consumer, genera una query, genera un stream builder y cuando tiene los datos llama al detail page. Y el detail page es el que se encarga de mostrar los datos. Acá nos está faltando preguntar si tengo datos. Y en caso contrario, devolver el Circular Progress Indication. Reiniciamos la aplicación porque hicimos un cambio grande de clases. Y cuando vamos a la pantalla de detalle funciona exactamente igual. Y de esta manera nuestro código es extremadamente más simple. Nos estaría faltando el tema este del Dismiss. Eso lo vamos a solucionar fácil creando una función que es un parámetro y le llamamos un onDelete va a recibir un string que es el ID a eliminar y vamos a tener que recibirla como parámetro y simplemente vamos a llamar al onDelete y le vamos a pasar el document ID de esa manera acá podemos definir nuestro onDelete vamos a recibir un document ID y llamar al delete con el document ID que nos pasa ahora sí vamos a borrar el valor y el valor desapareció salvamos y ahora solo tenemos el 6 lo único que tuvimos que hacer es transmitir es pasar la responsabilidad de qué va a pasar con el delete a el widget que tiene la lógica de la base de datos. Para esta ventana en particular, yo creo que no hace falta mucho más refactor. Con eso está más que bien. Hay otras técnicas. Les voy a dejar un link en la descripción que explica otros conceptos. Por ejemplo, acá tenemos un if que de parecer una cosa u otra. Eso es, eso es, eso es lo que Sí, es lo que se considera un branch porque la interfaz se puede ir por dos caminos diferentes entonces si tenemos muchos caminos diferentes supongamos que acá en lugar de dos tuviéramos tres o cuatro posibles combinaciones tener todos los if acá sería engorroso nuevamente, podríamos hacer un widget intermedio al cual le pasamos varios parámetros y ese widget se encarga de hacer los if correspondientes y según cuál es el resultado del if va a ir haciendo estos return por su lado. Eso es lo que se conoce como el container branch view, pero con, con dos o hasta tres condiciones no hace falta utilizarlo. Lo que nos queda también por hacer es buscar los demás lugares donde estamos usando Firebase directamente y eliminarlo para usar nuestro nuevo repositorio. Un lugar sería acá en el agregar. Para eso podemos buscar donde hacemos el, donde pedimos el login state y en lugar de pedir el login state vamos a, poder, vamos a pedir el expense repository y simplemente vamos a hacer db.insert.add el category, el value y today vamos a sacar el dividido siguiente ya que no es relevante para el repositorio, es más una lógica de la vista y vamos a dividir acá el 100 y podemos eliminar toda esa lógica y ahí ya no estamos dependiendo de nuestro user sino de nuestra database repository. como pueden ver este widget es un gran candidato a un refactor no lo vamos a hacer ahora porque es muy grande y va a ser un lío porque principalmente depende de todas las animaciones nuevamente si quisiéramos refactorizar esto deberíamos hacer un addPageContainer que se encargue de manejar la inicialización de las animaciones y en el método build en vez de tener todo acá hardcodeado lo que deberíamos hacer es generar otro widget que reciba el value por parámetro y utilice ese value para acomodar las diferentes estados de la animación actual. Seguramente ese refactor lo termina haciendo y van a poder ver el código en el repositorio de GitHub que también les dejo el link en la descripción. El último lugar donde tenemos que utilizar el nuevo repositorio es en la homepage para cuando hacemos la query. Esa query la estamos haciendo acá. Vamos a consumir entonces un Expenses repository y sobre esa DB Vamos a hacer un query by month del current page más 1 y eliminar Firebase del medio. Asimismo, cuando hay un cambio de página, vamos a pedir el repositorio y vamos a hacer una nueva query. Reiniciamos nuestra aplicación y no deberíamos ver ningún cambio. Así es, acá veo nuevamente las 6 y ya no tengo mi Firebase por todo el proyecto. Si mañana quiero cambiarme a Amazon, puedo venir acá y solamente modificar cómo se hace cada una de las queries. Si quisiera esto hacerlo mucho más independiente, en lugar de devolver este Query Snapshot, debería generar una clase que convierta el Query Snapshot de Firestore a algo que lo represente internamente en mi aplicación y de esa forma me podría independizar 100%, no es algo súper importante para este vídeo, vamos a ver nuevamente cómo quedó mi página de detalles, esto me lo quiero llevar a otro archivo, por lo tanto voy a generar otro archivo llamado details page, voy a mover esta clase a ese archivo para que cada clase esté en su archivo y poder apreciar el refactor de una manera más clara, salvamos y todo sigue andando igual, logramos refactorizar nuestra clase en un widget de 52 líneas y uno de 35. De manera mucho más simple, si yo quiero modificar algo de la lista, sé que lo tengo que hacer en, esta, en este widget. Si quiero mo modificar algo del ítem en particular, tengo que venir y modificarlo en este widget. Y si quiero algo de la lógica de la base de datos o de que muestro o cómo lo muestro, agregar animaciones, podría hacerlo en esta en este huella. de esa manera tengo segmentado cada funcionalidad y la responsabilidad está distribuida entre varias clases y no todo en una sola clase de cientos de líneas si les gustó el refactor y les parece que hagamos otro en el futuro déjenme un comentario pero ahora vamos a saltar a agregar una nueva funcionalidad que me habían pedido y es cómo seleccionar una fecha para que no sea siempre la fecha de hoy la selección de fechas vamos a ver que es algo muy simple, es algo que ya está incorporado en Material Design por lo tanto no nos va a dar mucho problema. Lo que vamos a hacer es vamos a trabajar agregando un nuevo texto que sea la fecha y vamos a llamarle Date str de date str lo vamos a declarar en nuestro status como un string y vamos a decir que empieza el valor hoy asimismo vamos a decir que tenemos un date time que va a ser el date que va a ser la fecha de hoy ahora sí si salvamos vemos que dice categoría y entre paréntesis hoy la idea es entonces agregar un gesture detector cuando hacemos tap sobre el título lo que vamos a querer es mostrar el diálogo para seleccionar una fecha. Para mostrar el diálogo para seleccionar una fecha tenemos en Material Library un método que se llama ShowDatePicker Picker recibe varios parámetros Por un lado el contexto que es el mismo que recibimos en el bill cuando la primera fecha que estaría disponible para seleccionar, vamos a suponer que solamente podemos seleccionar cosas desde enero, mm, perdón, vamos a decirle que podemos seleccionar cosas desde un, no sé, una semana para atrás, vamos a hacer son 24 horas por 7 días, Entonces sería una semana más o menos, el primer día, esto es el primer día que podemos seleccionar, podemos seleccionar cosas hasta hoy y queremos que esté seleccionado, echado hoy por defecto. Salvamos esto y en teoría cuando toquemos el título se nos muestra el picker, no podemos seleccionar cosas a futuro y solo podemos seleccionar 7 días hacia atrás. Vamos a cambiarlo por 30 y ahora sí vamos a seleccionar más o menos un mes hacia atrás. Cuando nosotros cliquemos OK, esto se resuelve con un Future, por lo tanto, acá podemos escuchar cuál es la fecha seleccionada y imprimirla. Ahora, si selecciono, por ejemplo, el día 24, le doy OK. Acá en la consola veo que fue el 24 del 7 la fecha seleccionada si presiono cancelar viene el valor null por lo tanto vamos a preguntar si date es distinto de null queremos vamos a preguntar si new date queremos hacer un set state y decir que la fecha va a ser igual al new date con eso estamos seteando esta variable date ahora para el date str para mantenerlo simple Vamos a pegar una forma rápida de generar la fecha, que es básicamente generando un string propio. Vamos a seleccionar el 17 y ahí nos queda 17 del 07 del 2019. Ahora esta fecha que nos estamos guardando deberíamos pasársela a nuestra base de datos cuando creamos la nueva entrada en lugar de usar el today vamos a usar el date que seleccionó el usuario de esta manera si yo agrego 55.55 .55, no lo veo reflejado en agosto pero si me voy a julio debería haberlo reflejado en esta categoría que falló falló porque no había elegido ninguna categoría nos está fallando alguna validación para arreglarlo fácil, vamos a ir a nuestro widget, que es donde mostramos nuestras categorías. Nuestro list style, donde vemos el nombre. Vamos a preguntar si name es igual igual a null. Vamos a decir que sea un string vacío. Ahí está nuestro 55. No tenemos forma, no tenemos forma de borrarlo, pero vamos a hacer otra prueba. Vamos a decir que fue el 23 el gasto que es de tipo transporte y que va a ser 888 ahora sí tenemos un 888 de transporte y si yo hago clic ahí veo que fue el 23 de julio por lo tanto de manera muy simple utilizando nuestro show date picker puedo mostrarle al usuario un diálogo para seleccionar una fecha y luego puedo ver qué valor seleccionó el usuario y actuar en consecuencia. Bueno gente, hasta acá va a llegar el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido y espero que puedan aplicar algunas de las cosas que vimos en sus propias aplicaciones. Si siguen teniendo dudas o si quieren ver más sobre los temas que vimos hoy, déjenme un comentario en este video y vamos viendo que podemos agregar. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y compartir el video así podemos seguir creciendo y aprendiendo entre todos. Desde ya muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.